Y, y dale tiempo, venía el tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para darlo. dos el tiempo, venía el tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para darlo.